Vamos a estudiar hoy el análisis de la implantación de los productos en la tienda. Se trata de medir el éxito de la implantación de nuevos productos en tienda con una serie de índices. Vamos a estudiar aquí el índice de atracción y el índice de compra. El índice de atracción de un artículo mide el grado de atracción de los productos, Relaciona el número de personas que se paran delante de un producto para coger el envase, leer la etiqueta, el precio, preguntar a un vendedor. Lo compara con el número de personas que han entrado en el establecimiento. Esa relación se expresa matemáticamente con una fracción. En el denominador, todos los clientes que han entrado en el establecimiento. En el numerador, solamente los clientes que habiendo entrado separaron delante del artículo. El resultado de la fracción se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. En este ejemplo entraron en la tienda 820 clientes, de los cuales 352 se pararon delante del producto objeto de análisis. El índice de atracción del artículo se expresa con el porcentaje 42,93%. El índice de compra mide el número de personas que habiendo separado delante del artículo acaban comprándolo consideramos que el artículo implantado tiene éxito si este índice es igual o superior al 40% es decir el 40 de cada 100, 40 de cada 100 clientes que separan delante del producto acaban comprándolo esta relación entre el número de clientes que se paran delante del artículo y el número de clientes que finalmente lo compran, se expresa matemáticamente con una fracción. En el denominador, todos los clientes que se han parado delante del producto. En el numerador, solamente los clientes que compraron el producto. El resultado de la fracción se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. En este ejemplo... De los 2.380 clientes que se pararon delante del artículo, hubo 1.560 clientes que finalmente lo compraron. Es un índice de compra elevado. El 65,55% de los clientes que se paran delante del producto acabaron comprándolo.